Señor Montiel, con vosotros. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, presidente, y recorde, si eso fuera un examen, los valencianos no pueden, sinceramente y objetivamente, más que suspender el gobierno Rajoy. Rajoy ha estado un problema para esta comunidad y esperen que dice de ser bien pronto. Este ha sido un gobierno negativo, profundamente negativo, no només para los valencianos, yo creo que ha sido muy negativo para los españoles. Discriminación y y Ese es el titular del gobierno de Mariano Rajoy respecto a los valencianos. Son las sus paraules el 29 de octubre en el diario de sesiones. Y yo creo que, que ha tenido vostè la sinceridad de decir que la su opinión no ha cambiado, pero ha cambiado la su posición y es lo que a nosotros nos preocupa. Mire, el 25 de maig nosotros en una demanda de cambio de la sociedad valenciana que es va a plasmar en el Acord del Botánico. Ni había eh, molte reivindicaciones que atender después de Vintains, en el que el gobierno del Partido Popular se había caracterizado por la corrupción, la incompetencia, el, el balaciament y por la el inmovilismo por la prepotencia también. Pero no entendemos la deriva del aparato socialista. No entendemos la entrega a Rajoy del gobierno, a Montoro, la entrega a sus políticas de recortes y austeridad, intromisión en nuestra autonomía. Rajoy no es solo un peligro, es una amenaza permanente para la comunidad valenciana. Tenemos el ejemplo ya en la amenaza del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Radiotelevisión Valenciana. El PSOE se comprometió ante la sociedad española a que ni por activa ni por pasiva permitiría un gobierno del PP. Hablaron ustedes de favorecer un gobierno alternativo, no es no, les gustaba decir, y ahora sus compromisos se los ha llevado el viento, y se los ha llevado el viento a cambio de nada. Como han señalado algunos analistas políticos, la abstención del Partido Socialista es una rendición incondicional. La verdad es que su cambio de criterio eh, no solo le, ha, le va a dar el gobierno de España a Mariano Rajoy, sino que también le va a dar una legitimidad que no tenía. Dos ejemplos de esa legitimidad que ustedes regalan. Ayer mismo un diputado del Partido Popular en esta Cámara replicaba a una portavoz socialista que la abstención del PSOE blanqueaba la corrupción que se reprochaba al PP. Ayer mismo también Mariano Rajoy, en su discurso de investidura, decía que venía proponiendo lo mismo que de manera ininterrumpida proponía desde el pasado mes de diciembre. No he cambiado de opinión, decía Rajoy. Y además decía, el gran objetivo del empleo depende de perseverar en la política económica y no dar marcha atrás en aquellas reformas. Y por si quedaba alguna duda, Mariano Rajoy decía ...como una clara advertencia al Partido Socialista, que los partidos del Congreso de los Diputados también serían responsables de la estabilidad. Y el Partido Popular entiende estabilidad, el señor Rajoy, como que se han aprobado sus presupuestos. Por tanto, un Rajoy inmovilista y altanero, como siempre. La principal consecuencia, entendemos nosotros, del cambio de posición del Partido Socialista... Que es que se pone en riesgo la viabilidad de nuestros acuerdos la viabilidad de las medidas programáticas por falta de financiación adecuada la viabilidad política por pérdida de credibilidad política del relato del Partido Socialista y siento decirlo de usted mismo Esta, este cambio limita seriamente el discurso reivindicativo ante Madrid pone en cuestión la lucha contra la corrupción pone en riesgo el cambio de proyecto de país, de comunidad ¿a cambio de qué? la defensa de la gobernabilidad ¿qué clase de gobernabilidad? ¿Será gobernabilidad seguir aplicando los recortes en servicios públicos que imponen Bruselas y la señora Merkel? ¿Será gobernabilidad defender las reformas laborales que han abaratado el despido y creado empleo precario y salarios de miseria? ¿Será gobernabilidad darle el gobierno al partido que está en los tribunales acusado de corrupción, los que vacían la hucha de las pensiones? Quiere decir que lo que hacemos aquí... ¿Es sinónimo de ingobernabilidad el acuerdo de gobierno a la valenciana? Mire, son muchas las voces críticas de la sociedad y del propio Partido Socialista. El señor Tapias hablaba también de pérdida de credibilidad. El señor Mata decía, esto no es una cuestión coyuntural, es un tema estratégico. Había otras variantes y se podían haber intervenido, se podían haber buscado otras fórmulas antes de la abstención. En realidad ya da casi igual, que sea abstención técnica o abstención de la totalidad. Pero yo quiero decirle algo. El 25 de mayo de 2015 recibimos un mandato de la sociedad valenciana: acabar con las políticas de corrupción, de ineficacia, de despilfarro y de prepotencia del Partido Popular. Para cumplir ese mandato a cabo, Presidente, había que sacar al PP de las instituciones y favorecer gobiernos de cambio. Lo hicimos en ayuntamientos, como favorecimos un gobierno alternativo en la Generalitat Valenciana. Nosotros. Podemos, no vamos a traicionar el programa que defendimos en campaña, ni vamos a faltar al mandato de los valencianos y valencianas. Nosotros no favoreceremos el regreso a las políticas de recortes que representa el PP, ni en el Gobierno del Estado ni en esta comunidad. Pero tampoco nos vamos a resignar a que la gente de esta comunidad pague las consecuencias de las decisiones políticas de las cúpulas del Partido Popular y del Partido Socialista, ya sean acuerdos políticos o económicos. Las políticas de austeridad, de recortes, de desigualdad, de negativa a las aspiraciones de los valencianos nos tendrán siempre enfrente. Vengan de quien vengan, la justifique quien la justifique. Muchas gracias.